En este video vamos a ver cómo compartir o incrustar nuestras grabaciones de Google Drive de Zoom en Canvas. Para las grabaciones lo que sí es importante es recordar que si bien estamos grabando en Drive, para Zoom estamos grabando en nuestra computadora. Por lo cual, las grabaciones siempre hay que seleccionar en nuestra computadora en caso de que tengamos la opción de la nube. Cuando tengamos esta opción y estemos grabando, aquí estoy haciendo una pequeña muestra, vamos a grabar, vamos a terminar, y luego vamos a terminar nuestra sesión y vamos a ver que se está procesando. Una vez que se procesa, aquí nos va a informar de nueva cuenta en dónde estamos grabando, es decir, en el Google Drive, My Drive, Zoom de prueba, que fue el que creé junto con ustedes. Le damos clic en guardar y nos va a abrir automáticamente la pestaña en donde tenemos nuestra grabación. En esa grabación vamos a dar clic derecho y después le vamos a dar clic para abrir con Google Drive. Va a abrir la ventana del visualizador de Google Drive y vamos a esperar un poquito a que procese la información y después vamos a dar play a ver si ya se ve. Listo. Entonces, hasta que veamos que corre un poco de video, entonces vamos a ir a los tres puntitos en la parte superior derecha y vamos a seleccionar la opción de insertar elemento. Aquí vamos a poder seleccionar el código HTML, el cual vamos a copiar y nos lo vamos a llevar a Canvas en la página, en la tarea, en donde nosotros queramos publicar nuestro video de la grabación de Zoom. A esa opción nos vamos a ir, la vamos a editar, incluso pueden ser hasta en exámenes. Y, por ejemplo, yo aquí le puse que aquí tengo que poner mi video. Entonces, voy a borrar ese mensaje y voy a seleccionar Insertar. Y luego vamos a seleccionar enviar o Incrustar. Aquí vamos a pegar el código que acabamos de copiar desde Google Drive. Y le damos Submit. A veces tarda un poquito en hacer el proceso. Ahí lo vamos a dejar corriendo. Y le vamos a dar guardar o guardar y publicar según lo que estamos haciendo, como la mía es de prueba y si tengo alumnos le voy a poner solamente guardar. Y después vamos a ver que ya aparece nuestro video publicado. Este video los alumnos pueden darle play inmediatamente y tienen toda la grabación de nuestra clase. Para asegurarnos que verdaderamente lo pueden ver, que esto es dado las configuraciones que hicimos en nuestra carpetita de Zoom, podemos habilitar la vista de estudiante en Canvas y vamos a ver que si damos clic en esa vista de estudiante, seguimos viendo el video sin ningún problema. Si vemos que el video no se ve en la vista de estudiante, es porque se nos olvidó activar el que el link estuviera compartido con cualquier persona que tuviera acceso a ese link. Espero que este video sea de gran ayuda y les ahorre mucho espacio en su disco duro.